Buenos días, estamos a viernes y bueno pues ya mañana es mi cumple pero esta tarde pues vamos a hacer el cumpleaños así con la familia y eso Así que pues voy a abrir los paquetes que me pedí del H&M que me llegaron y todavía no los abrí Porque bueno pues los quería, los quería abrir para ahora, entonces hice el pedido hace como dos semanas o así me llegó la semana pasada, os acordáis si los que visteis el vlog de esa semana, pues lo sabréis que fuimos a recogerlo, pero llegó en dos partes, así que pues tuvimos que recogerlo en diferentes días. Pues aquí tengo los paquetes y pues los voy a abrir ahora con vosotros. Los voy a colocar ahí, ¿vale? Mientras que pues abro, voy a abrir primero este que es así como más, más pequeño. Entonces, yo ya los he abierto una vez, pero los volví a cerrar. lo abrí para revisar que estuviese todo, pero no vi nada de lo que... Uh, no lo saqué las cosas, sino vi, a ver, está esto, estas tres cosas, y pues venían. Así que, pues, los volví a cerrar porque venía... Eh, la cosa esta que se quita la cinta y se vuelve a pegar, pues eso venía. Así que, pues, lo, voy, lo volví a cerrar. Así que vamos. vamos a ver está abierto esto a ver a ver primera cosa que viene a ver qué es esto ah esto es una camiseta marrón básica vale o sea de cuello redondo por 4,99 una camiseta marrón ay esto está chulo esto es una camisa estaba de rebajas, esta camisa estaba de oferta. Me parece que me costó 19, 14, por ahí. O originalmente costaba 29,90. Y bueno, pues así. una camisa de cuadros blancos y negros. Y es así porque ya se me encantan los conjuntos estos de una camiseta básica y encima una camisa así como. No sé, si está. queda bien. Y lo último que viene por aquí: a ver. Esta... ¡Ah! Bonita Es una camiseta como turquesa oscuro Verde botella por ahí Por 4,99 también Y esta es... A ver... Qué corte es? Un corte redondo también Y a ver, qué viene por aquí... Una tarjeta... A ver... ¿Esto qué es? ¿Qué es? Esto es un parche... Esto es una pegatina... Y aquí viene otra, otro papel del HM. Así que pues eso. Y ahora el otro paquete pues este. A ver cómo lo abrimos. qué guay es esto esto es una camiseta que estaba de oferta originalmente costaba 14,90 y me costó me parece que 8,90 y es una camiseta que bueno esta me la voy a poner hoy que ya tenía pensado lo que voy a poner y después la enseño es así como que tiene un cristal porque ya sabéis que a mí me encanta esto de los cristales y todo pues mmm, esta camiseta que vi que tenía una no sé qué cristal será parece un cuarzo rosa o así después la enseño está bastante oscuro nuevo una camiseta este es de um, una camiseta de um, con corte así de pico de color negra por 4,99 también si sí, básica para ponerme con las con las camisas otra camisa de esas de las que me gustan a mí. este en este caso de color beige y esta ya es así como más gordita como más abrigo me gusta esa me costó, me parece que también estaba de oferta Me costó 19,90 o así Originalmente, a ver cuánto costaba Ah, pues no, no sé o, Costaría 29,90 o así Y por último Otra camisa, de las que me gusta Y en este caso es así como Un naranja así como Un naranja así, clarito Pero no sé Así como salmón. Esta estaba de oferta y esta sí que me costó 14,90. O sea que las demás serían de, de, las de 19,90. Y bueno, pues esta me la, que me la quiero poner para el domingo. ¿Vale? Y este ha sido el haul. A ver la que aquí. Ah, no, se lo mismo que de la otra. Sí, la pegatina. Y el papel. Pues este ha sido el haul de los paquetitos que me han llegado del. H&M, Creo que os haya gustado Ese haul que en este canal No solemos tener muchos Muchos hauls Así que bueno, pues seguimos con el vlog Bueno, mira el outfit cómo me ha quedado, a esperar que cambie el... Mira, ahora se ve mejor El outfit Vaqueros de del H&M del año pasado Y esto nuevo que ya habéis visto esta mañana Y bueno, están, he estado Lavando las sábanas Y eso, limpiando un poco porque hoy viene habían venido mmm, la abuela de mi madre y hoy viene la prima. Con la abuela de mi madre también vinieron los hijos de la prima, así que hoy viene la prima, que es la madre de los que están ahora aquí. Y por aquí, mirad. Me ha quedado todo. Están haciendo galletas. Navidad. Bueno, chicos, hemos montado esto que es nata con chocolate blanco, ¿vale? Y aquí está líquida. Ahí está líquida y lo hemos montado. Salsa de caramelo, el bizcocho que os enseñé antes, que es bizcocho normal, sin sabor, un bizcocho con sabor a bizcocho. Chocolate picado con caramelo y la otra parte del bizcocho. Y aquí tenemos cosas para decorar. Entonces, lo que es vamos hacer... La la va a hacer. No. Vamos a poner primero una capa de. En caramelo, luego una capa de esto y una capa de esto, después ponemos la cubierta y lo montamos. mira mirad chicos, ahora hemos puesto el caramelo y los chocolates así, ya no vamos a poner una capa de nada. Buenos días, estamos a... qué día es hoy? Sábado, el penúltimo día ya de las vacaciones y hoy es mi cumple. ¡Qué ganas! Tenía ya 14 años Y hemos venido a un sitio bastante chulo Que no solemos venir muchas veces Les voy a enseñar Es como si fuese un parque de bolas Pero es más así como un de cama elástica Hay de las dos cosas parque de bolas y cama elástica Y está súper chulo Mirad qué guay Esta es la zona así más para niños pequeños Y luego está es la zona para adultos Chicos, hemos llegado ya a casa y hemos preparado como una especie de merienda, cena o algo así pensé... Mirar aquí, nos vamos a sentar a comer y lo hemos puesto todo aquí en plan buffet Mirad, cruasanes, aceitunas, bebidas, una cosa con pescado y patatas, una tabla de quesos y velas Venga rápido Cumpleaños feliz! No, no, no. cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos feliz. todos cumpleaños feliz. feliz. feliz. A palio no Valió no me Emilia Nicolás. Valió no me hagan el outfit de hoy, pues cumpleaños vaqueros, camiseta así verdito. Botella y la camisa, esta naranja me encanta. ¿eh? Y le he puesto aquí las gafas, está súper chulo. Mirad, que día más estupendo que hace. Hace vientecito, muy frío, hace menos 3 grados, pero con el solecito se ha bastante bien. Y hemos venido aquí al río. Mirad, esta es nuestra playita por aquí. Nos podemos bañar. Yo llevo ahora las botas puestas, así que nos podemos meter. Así, ah, un poquito. Bueno chicos, mirad, ahora vamos a comer. Pero una tapita nada más porque bueno, pues ahora vamos a ir a cenar al amarillo. A un restaurante que hay aquí en Robaniemi. Así que vamos a comer algo ligerito. Vamos a comer aquí como una cosa de salmón y patatas. Una cosa de carne para probar nada más. Y una cosa así como de verduras. Así que vamos a probar. Hoy es el último día de las vacaciones. Así que hay que aprovecharlo. Unico, no te pongas tanta carne a ver si va... Hay que aprovecharlo bien porque mañana ya empiezan las clases otra vez. Hemos venido al Amarillo para cenar y me he dado cuenta de que siempre, todos los últimos días de clase, venimos a comer o cenar, lo que sea, a este restaurante. Este es nuestro restaurante favorito que hay aquí en roba y Se come bastante bien. Y pues, eso Los demás ya están aquí Nosotros hemos venido a recoger a mamá Y ya estamos aquí Aquí siempre se come muy bien Mirad chicos, el atardecer que hay por ahí A ver, ahora os enseño Ahora que crucemos el Que, bueno, mamá ha ido a llevar a las visitas a la estación de tren que ya se van. Y nosotros vamos a Minimani a hacer una compra ¿Y así rápida. <ríe> Siempre interrumpiendo. no pasa llegar allí a la estación? Sí. ¿Cuántas sí. veces se pierde? No sé, pero bueno, mañana hay cole y vamos a hacer una compra rápida en Minimania Minimani así para la semana que viene y eso. ¿Qué? Pero la tarda. Sí, sí, más de media hora y el ¿Qué? El atardecer. Todavía falta más de media hora para que salga. No, es que la abuela quiere estar rápido allí en la estación. Media hora Sí. <risa> Yo sigo <estoy> aquí grabando. <risa> Todo. A ver, mirad qué bonito. Uh, el atardecer en la ciudad. Ay, ay. Me quedo ciego con el sol. y estamos ya saliendo del minimani como vamos a comprar un par de cosillas para casa y un chocolate para ahora que vamos a ver qué es la cosa <ríe> y ahora estamos buscando es? una papelera y estamos buscando una papelera porque no el otro día tiró una cosa que no tenía que tirar y a ver si todavía está sí que esta noche vamos a ver una peli por eso si hemos comprado un chocolate para comer con la peli Mira lo que se ha comprado Luna oh, Te falta un lápiz ah, ah, Son lápices acuarelables Bueno chicos hay algunos renitos Por aquí por la carretera <risa> Seguimos para adelante Bueno chicos ahora vamos a Comer un picoteo Que estamos llenos todavía del Agua. restaurante Y vamos a ver una peli que me toca a mí Elegir Que bueno pues nosotros tenemos un orden que okay, bueno pues todos los fines de semana vemos una peli este fin de semana no me ha tocado fin de a mí semana. hoy es fin de semana y pues aquí voy a cerrar el vlog ahora, ahora hay ahora mismo hay auroras pero son muy flojitas así que no merece mucho la pena salir a verlas así que vamos a ver la peli y ya está a dormir que mañana hay clase así que nada chao